Thank you. Todo proyecto de investigación e intervención organiza su información a partir de categorías, y cada una de ellas tiene variables. Las variables están compuestas por diferentes indicadores, y los indicadores pueden tener diversos índices. Veamos cada uno de ellos. La categoría es el conjunto de variables que están definidas a partir de la base conceptual del proyecto permitiendo su delimitación y alcance. Por ejemplo, en un inventario del patrimonio cultural de una comunidad, nuestras categorías serían patrimonio inmueble, patrimonio mueble y patrimonio intangible. ¿De dónde sacamos esas categorías? Pues de la conceptualización que hace la UNESCO sobre los tipos del patrimonio cultural. Como puedes observar, las categorías de un proyecto cultural delimitan el objeto a investigar o a intervenir. Por variable, se entiende una característica, atributo o cualidad de la información que se observa o analiza. Puede ser constante o modificada de acuerdo con su función y el objetivo del proyecto. Las variables pueden ser de varios tipos. 1. Por su naturaleza, que a su vez puede ser a. Cualitativa. Contiene aspectos de orden nominal según sus características. Por ejemplo, calidad de un evento. Bueno, regular, malo. B. Cuantitativas. Contienen aspectos numéricos. Por ejemplo, cantidad de asistentes a un evento o número de boletos vendidos. 2. Por su amplitud. La unidad de observación son los individuos, cosas, elementos, etc. Por ejemplo, el peso de las personas o el nivel de instrucción de los talleristas. B. Colectivas. Las unidades de observación son grupos y conjuntos, como empresas, talleres o grupos artísticos. 3. Por su carácter o escala. A. A. Nominales. Pueden ordenar categorías sin importar una jerarquía de la información. Por ejemplo, nombre, lugar de origen o sexo. B. Ordinales. Ordenan categorías implicando una jerarquía. Por ejemplo, calificación del público sobre una presentación artística. 5, 8 o 10. 4 por su relación con otras variables. A. Dependientes. Designan aspectos a explicar, resultados o efectos de aspectos que provienen de otros. Por ejemplo, a mayor participación en actividades artísticas, mejor desempeño educativo. B. Independientes. Son explicativas y no están asociadas a otros aspectos o resultados. Por ejemplo, la variedad de un repertorio de un grupo musical es independiente a la calidad de interpretación. Por indicador, nos referimos a las propiedades que nos permiten medir, evaluar o precisar las variables de nuestro proyecto, ya sea de investigación o de intervención. Los indicadores pueden ser cualitativos y cuantitativos, pero también pueden ser construidos en función de determinados objetivos que evidencian el estado de nuestro proyecto. Por ejemplo, pueden ser indicadores de planeación, de evaluación, de seguimiento, etc. Por lo regular, los indicadores tienen dos funciones básicas. 1. Una función numérica, que reúne información en un estado temporal, como el inicio o el progreso de un proyecto. Por ejemplo, información de contexto, recursos, procesos y productos. 2 pueden ser analíticos y valorativos, es decir, contienen un juicio de valor. Este tipo de indicadores son propios de los estudios analíticos y su finalidad determina si el plan, programa o proyecto son adecuados para lograr los objetivos. Para construir indicadores, debemos tener presentes al menos tres factores. 1. Relevancia. ¿Es relevante lo que se desea medir? ¿Proporciona calidad y cantidad de información? ¿Representa datos cualitativos y cuantitativos para medir? 2. Pertinencia ¿Es adecuado con lo que se desea medir? ¿Son adecuados al contexto que se desea analizar o intervenir? 3. Fiabilidad ¿Es de confianza? ¿Refleja la magnitud de lo que se desea analizar? ¿Se adapta a los cambios? Finalmente, el índice es un instrumento que puede asignar medidas a las unidades de análisis, en función de la posesión de algún indicador. Se pueden medir variables por medio de números índices expresados en términos de cantidad, precio o valor. Por ejemplo, índice de desempleo. Hace referencia al porcentaje de desempleados. Por lo regular, los índices refieren a aspectos cuantitativos del concepto y permiten medir una serie de diferencias en la magnitud de un grupo de variables.